No está escuchando su musiquita porque hay que hacer como los mexicanos que cantan sus penas y lloran sus alegrías. Sí, para Sí, tenemos mucho tiempo aquí en eso. Tenemos 20 años, hermanito, en eso. Bueno, entonces dice además otra información, presidente de la Junta Central Electoral, dice que el importe económico de los partidos llegó este miércoles y más dinero para esa basura cuando no debiese dársele dinero a unos partidos que actúan de manera mafiosa, que no rinden cuenta. ¿Qué partido usted ha escuchado que ha rendido aquí cuenta de lo que gasta, cómo lo gasta y en qué lo gasta? ¿Ustedes no se dan cuenta cómo anda la cosa por ahí? Que de repente abren un local en un sitio y le dicen a la Junta que tiene local en todo el país. Mentira, ¿eh? ¿Le mandan una firma? Mentira también. Y comienza el... el, el, el la Junta, a través de nosotros, nuestros impuestos, a pagarle a darle dinero a esos pendejos. Y se gastaron formalmente 2.500 millones en las primarias. Se van a gastar 3.000 en las municipales. Las congresuales y presidenciales, ¿cuánto, ¿cuánto que vamos a gastar? El presupuesto de la Nación, para que el país siga igual, devastado y que no sirva, con la misma basura gobernándonos. La que está y la que pueda venir, porque son los mismos ladrones. Lo que cambia aquí es el color y la sigla de un partido. Tres colores de un mismo sistema putrefacto que no sirve para nada. Sabrá Dios cuál es el peor y la desgracia que le espera a este país. El endeudamiento vamos a tener este año. Ustedes ven a los pendejos, el club de los pendejos, de los 7.500.000 que votan, que están ustedes los paraguayos, todos los que trabajan conmigo que van a votar. Yo me quedo en mi casa, tranquilo. Eh, a ustedes no. Ah, ah bueno, ese ruso que, eh, que acogió mi consejo y otros tantos más que van a ir como pendejos y ovejas al matadero ¿ustedes saben para qué? para que ellos sigan ricos y ustedes llevándoselo el diablo y que usted vea un patarrajada que antes andaba en la calle regidor, diputado, senador o síndico después del poco tiempo multimillonario en este país nosotros debemos hacer como los países desarrollados, como hacen Holanda y Bélgica. Los diputados, los que van al Parlamento, escuchen esto muchachos, deben tener primero una conducta ético-moral sin ningún tipo de tachadura. Tienen que vivir en unas viviendas económicas como los apartamentos pequeñitos, adaptarse a un sueldo mínimo como todo ciudadano. Un solo periodo y para su casa a rendir servicio y darle oportunidad a otro. Cuando los regidores aquí eran honoríficos, conforme a la ley anterior, nadie quería servir ahí. Ahora que un vago va cada 15 días a beber café, ¿eh? a beber café, a leer periódicos, a comer con los cuartos y a negociar con el desarrollo, por aquí se han manejado 6 mil millones de pesos, ¿en qué se han gastado? Le voy a bajar la mitad, póngale $3,000. ¿En qué se ha gastado? Dígame en qué ha desarrollado San Francisco de Macorís. Que no sea que hayan crecido los tapones, que hayan crecido los cogestionamientos. No hay donde parquearse. ¿Eh? Todas las cloacas tapadas, lleno de haitianos. ¿Qué es lo que hemos crecido? ¿Mm? Y los apagones y decir... O donde yo vivo hoy parecía un arbolito de Navidad, los apagones. Y estos pendejos teniendo esperanza de estos ladrones. Y veo yo un grupo de burros. Por eso es que yo de vez en cuando, muchachos, traigo avellana para mis dromedarios, para los que siguen a los partidos políticos. Buenas noches. Algunos no se la comen y la meten en las dos jorobas. Dígame usted. Sí. Ajá. No la comen. Pitágoras. Ajá. Pitado, yo estoy llamando para hacer una denuncia que hay, que hay que hacer algo con eso. Mira, tú ves frente al Olimpia allá, frente al hotel olímpico ahí, eh, cerca de la universidad. Ajá. Baja, más, baja más el volumen de tu computadora o tu televisor para escucharte bien. Hay un hoyo, mira, un hoyo grandísimo que todo el que viene a visitar San Francisco de Macorís y de allá acá y no conoce la avenida Libertad, cuando llega por ahí ese hoyo le cae de repente y cualquier persona puede perder la vida, un hoyo medio a medio y tiene ahí muchísimo tiempo ahí, cada vez que ese hoyo se llena de agua eso es seguro, que la gente que viene de La Guarana, de Cotuí, de Nagua, que viene del motor, uh -huh. que cruzan, por eso es seguro que se caen ahí. Sí. Eso es, a ver si ¿sí los políticos hacen algo con eso. Tal vez, Pero, tal vez sirven para tapar, gracias a ti por tu denuncia, Tal vez sirven para tapar un hoyo no se lo roban todo. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas, Dios, ¿no? Sí. La contratación de móvil soluciones, creo, creo que nadie me ha explicado el contrato. Eso sería interesante. Mira, si nosotros viviésemos en un país en que las leyes se aplicaran, los que hicieron ese contrato estuvieran presos. La compañía suspendida de elaborar y los socios investigados comenzando por el que la trajo y el que la puso a funcionar desde el Palacio Edilicio. Primero, tú no puedes trabajar más allá de tus funciones. Nadie puede hacer un contrato a una compañía 10 años cuando tú vas a una gestión de 4 años, eso es lo primero. Lo segundo, una licitación que nunca se supo quién la hizo y cómo se ganó. Y un ingeniero que comenzó, que cuando comenzamos a cuestionar lo que se sentó ahí, Cristian Garrido, y que yo lo cuestione, jamás volvió. Y no nos trajeron una copia del original, porque el que colgaron ahí, en la página web del ayuntamiento, está cortada la parte para que nadie pueda saber eso. Eso es lo primero. Lo tercero, ¿verdad? Para ir de manera coherente. Y lo demás es, ahí está el servicio, asqueroso, un reguero de contenedores hediondo, sucio, viejo. Todo oxidado. Y cada contenedor de eso es un vertedero de infecciones y de enfermedades. Y este pueblo callado. Porque no se puede decir nada. Porque aquí hay familias y aquí hay gente y aquí hay dinero que no pueden tocarse. Y nombres que no pueden tocarse, que son los innombrables. Porque si usted lo toca, a lo mejor le pasa como Marino Zapete. Fuera del aire, sometido a... Y preso ahorita. Porque eso es este país. El que dice la verdad. O le tapan la boca como Ayuno Ramírez, le dan un balazo en la nuca y le amarran cuatro blogs y le dicen que hable, mire eso es lo que le va a pasar. O agarran y lo meten en una barrica y lo, lo llenan de alquitrán y lo derriten como le hicieron a Narciso González Narcisazo. Pero a ustedes pueblo está bueno que le pase, tienen que fumarse y le debiera llevar sobre el diablo. Porque son ustedes que votan por esos desgraciados y lo ponen ahí, esos corruptos. Entonces ustedes es que tienen que apretarlo más. Yo quiero que la basura ahora se la cobren a 10 mil pesos y que un recibo te llegue de 25, ¿verdad? Para ver si el pueblo reacciona, porque ¿qué es lo que le pasa a este pueblo? ¿Y qué fue lo que le dieron? Este pueblo está anestesiado o le compraron a todos los líderes. Y por eso estamos así, vuelta una basura. Pero déjame ni siquiera hablar de eso, porque... Me pongo a hablar de eso y lo que hago es incomodarme de manera innecesaria porque por más que yo diga esto va a seguir igual, ya yo lo he comprobado, yo he venido a, a, a clamar por ustedes aquí y esto sigue igual y cada vez me seguirá porque ustedes los mandan. Yo les tengo, por ejemplo, una noticia. Eso a lo mejor no salga, no salga en ningún medio porque aquí lo tapan todo. Aquí, aquí la mayoría de los medios tapan lo malo ¿eh? y se combinan para que no salgan las cosas de los mafiosos, de los que han estafado y los que. Dañan. Aquí lo que aparece es una cosita de. ¿Verdad? Del infeliz que agarran que, que con un gramo. Del al, de al ladrón de patio de gallina. Eso sí lo. Ah, noticia. Y si usted va a las páginas de las redes sociales, eso es cientos de miles de likes. Y, y visita, porque vivimos una sociedad morbosa que promueve la violencia y la sangre. Y eso es lo que le gusta a la gente. Y al mentiroso y al que viene a hablar burundanga. ¿Cuáles son los lugares aquí que tienen más visitas? La vaina de esto, de los de los de los lo, la, la, la, la, la pámpara, y cómo es que va, qué vaina más que dicen esto, y toda esta, eso, eso es lo que más tiene, visita. Y si sale alguna, alguna megadiva enseñando la mitad de su cuerpo, ah no. Ahí eso no tiene madre.